Ladies pop that thing like you that too I'm like you, run around with guys like me the sound down when I come through el venino, ¡Bota el vinino! ¡Bota el vinino! A le gusta, a le gusta Estoy agarrando señal, no te carnal Busco otra, acierto, no, nadie dinero, me quiere Dinero, tengo flow, tengo todo lo que no tienes, todo Tengo mujeres, tengo mamitas, todas de rucas, todas jovencitas, cuando me ven todas... es... Perro? ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? Adiós por mi Yo voy, voy, voy, voy. ¡Con, sí, sí, sí, sí. Con permiso